Bueno, pues ya estamos nuevamente por aquí eh, con mucho gusto y con mucho placer y somos sus amigos, es, sus amigos de siempre de siempre, de siempre, de siempre, de siempre, de siempre ¿verdad? Amén, así es Elida Madrigal de Cabazos y Rafael Cabazos Así es eh, Bueno, a, así eh, eh, cuando <ríe> Bendiciones para todos <ríe> Es que me acuerdo del hermano Tomás este el eh, él nos llama más o menos seguido de, de, de Houston, Ajá. el cantante. Pues, él nos visitó en McAllen cuando vivíamos librería. allá, uh -huh. que teníamos la, la, la sí. librería. Sí. Este Y, y además, pues, eh, en varias ocasiones se quedó en casa allá en, en McAllen. Y así es. pues mantenemos ]luyenga. una amistad. Ah, ahora, pues, vía telefónica, ¿no? Pero nos, nos seguimos hablando. Claro. Eh, eh, y él te dice, hermana Madrigal, o ¿cómo le digo? Hermana Madrigal. Cabazos, Cabazos chapa. chapa. Hermana este, Chapa, Garza. Le digo, pues como quiera, todo eso soy. Y es que yo soy Cabazo Chapa, ahí es Madrigal Garza. No importa. Este... Pero, pues bueno, siempre eh, cuando estamos acá del lado de, de los Estados Unidos, pues eh, como que la mujer pierde eh, su primer apellido. Sí. Porque se porque, ahí el, el del sí, hombre. ¿verdad? porque ahí está el, el del hombre. Ok. Así es. Bueno, eso es nomás para eh, por, por los que vean en Facebook, ¿verdad? Que pusimos Elida Madrigal de Cavazos, ¿verdad? sí. Ok, pues Pero, a, a, aclarado eso, continuamos. Así y, es. Y, y el tema, el tema, el tema de hoy. Ay, me metí en la, en la computadora y, y busqué cuántos tipos de actitudes existen en el ser humano. Así es, no, pues y hay me muchísimos. me encontré una pequeña lista. Muchísimos. Eh, Obvio que no lo vamos a ver completita. No, ni no. desmenuzar cada, cada punto. No. Porque no llevaríamos uh, ya desmenuzado <ríe> un par de horas, yo creo. O tres horas, no sé cuánto. Pero no, vamos Así a hacer algo, algo sencillo. Sencillito. Porque vamos a, a terminar con algo que es lo más importante. Nuestra confianza debe estar puesta siempre Amén. en el Señor. Es el que cambia. Amén. Todo tipo de actitud. Amén, así es. Así es, claro. Solamente vamos a leer ahorita eh, de este, de este al, al, al, listado. Alguna, nada más. A, algunos, sí, no, más los títulos de, de, de, de las actitudes. Solamente. Porque la, la pregunta le hicimos, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de actitud existen? Uh -huh. Entonces, quizás te diga, bueno, pues hay 5, 10, 20, sí. 50. Hay no, no sé cuántos habrá. Sí, no, no, y entre no, más hay... le buscamos, más encontramos. Claro. ¿verdad? Claro, es, así es. Es como la arena del mar. Así es. ¿Cuántos granitos hay? Uf, olvídese. Así es. Entonces, ese es el punto. ¿Y, y cuál es la razón de, de, de, de, de este pensamiento o de esta reflexión? Que necesitamos hacer cambios. Claro. Punto. Cambios, Así. Muchos cambios, muchos cambios. Simple y sencillo. Necesitamos hacer cambios. Amén, ¿Qué necesitamos amén. hacer? Pues estos cambios, bueno, pues, te pregunto. ¿qué, qué, ¿Qué tipo de actitud tienes tú? Uh -huh, uh -huh. Y, y vamos a leer aquí a, a, algunas de las que tenemos aquí sí. A, a, anotadas. Sí, este, sí, son, son algunas. Ajá. Eh, a lo mejor ustedes, al, al, al ver la primera, que, yo me sorprendí cuando vi la primera, Uh -huh. eh, eh, como que yo conozco a alguien así. Sí. <ríe> okay. ok. Aunque ahorita, ahorita este, acabamos de orar antes de entrar al aire, pero siempre me gusta darle gracias al Señor, uh -huh. eh, darle la honra, la gloria y la alabanza a Él, porque Él es el, el que nos ayuda en todo momento. Amén. ¿Verdad? Entonces tenemos que, que buscarlo para que Él nos dé... Eh, pues la inteligencia, la sabiduría, la, la, el discernimiento. la actitud de la búsqueda. Sí, amén, amén, así mm -hmm. es. Entonces, eh, gracias, Padre, por este tiempo que, que nos das, Padre, para eh, presentar una vez más, Señor, un tema, una reflexión acerca de tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia que tú tienes sí, Padre, para con Señor. nosotros. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, Señor, a nuestras amistades que en este momento, Señor, están viendo y escuchando este video. Bendíceles grandemente en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Sí, porque siempre tenemos que orar. Sí, claro. Siempre oramos a, antes de entrar al aire y y siempre a, al, a, al empezar, sí, sí, sí, porque la gente no nos está viendo el antes, pero nos puede ver en el presente. Eh, exacto, así es. Eh, uy, y, y en el después. Y en el después. <ríe> ok, es como cuando va, es. vamos a la mesa. Eh, de, nosotros tenemos por costumbre orar siempre por los alimentos. A veces me voy hasta la cocina de allá con, con mi amada esposa digo, ¿qué hago? ¿Empiezo solo o oramos de una vez aquí? No, pues aquí de una vez. Vamos a orar. Vamos a orar aquí en, y, la, en la cocina. Y por la fe, oramos por lo que se puso en la, en la estufa. Amén, amén. Y lo que se que va a poner en los platos. Que lo ¿verdad? bendiga y lo santifique. Así es. Y... y pues bueno, y por ahí empezamos, ¿verdad? Entonces. Así es. Es, es. es una actitud que tomamos como una disciplina siempre de orar por los alimentos. Sí, amén, amén. Yo y en todo momento, creo que, yo creo que usted también lo hace, y si no lo hace, pues hágalo, porque y, y, es y, que está esperando. Y todo, y todo lo que vayamos a hacer siempre, tenemos que tener en, en mente y en cuenta a nuestro Dios, porque es el que nos, nos guía y nos capacita, nos dice a la derecha, a la izquierda, eh, entonces siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? no, no, no hacerlo por nosotros mismos. Así Siempre es. dirigidos por Él. Entonces, fíjense, eh, nosotros tenemos ya rato, ya, buen rato, eh, de, de, con, una, con una petición delante de, de Dios, eh, Amén, de que los días que nos queden de vida, todos los todo lo que el Señor nos permita, Amén. es dejar bien establecido... Si es que el señor no viene antes, si el señor viene antes, uh -huh. pues ya va a hacer falta lo, lo que nosotros nos propongamos. Pero si el señor no viene antes, ¿qué nos gustaría? ¿Dejar un precedente, eh, dejar una huella como eh, las huellas que han encontrado en la arena del mar? Eh, no, no, no, en, en piedra, ah, en, piedra okay. en, en todo lo que, que hubo. Mucho antes ah, incluso sí. de, de Jesús. Oh, sí, ¿verdad? sí. Eh, cuando se dice que existieron los dinosaurios y todas esas cosas, ¿no? este Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo se marcaron a veces algunas huellas uh -huh. en la roca, en, en, en las piedras? Uh -huh. eh, y ahí han, han estado por, por siglos, uh -huh. por siglos y siglos. Entonces, nosotros tenemos ya muchos años de estar en, en, dentro de los medios, como la radio, con programas totalmente en vivo. Uh -huh. eh, fuimos, digo fuimos porque pues, no, no sé si ya exista eh, eh, esa, esa postura del principio, cuando nos juntamos 48 personas para formar eh, en Radio Vida en, en Huelaco. Ajá. Uh -huh. Eh, nosotros somos uno de ellos, de esos 48, es. eh, Amén. pues ya habíamos estado nosotros participando en algunas estaciones de radio, y pues bueno, eh, ahí duramos muy buen tiempo en un programa de medianoche, y yo me quedé, eh, pero de verdad, eh, mucho, muy contento y muy satisfecho de poder ser de ayuda y ser de bendición para la gente que estaba escuchándonos a la medianoche. Amén. Porque Así era de, de 12 de la noche. A las dos A las 2 de las la, 2 la mañana. De mañana. Entonces, la experiencia que tuvimos desde, desde ese tiempo eh, nos permitió hacer varias cosas bien, bien interesantes, bien importantes y Hicimos algunos eventos para los aniversarios que tuvimos eh, en aquel es. entonces. Uh -huh. eh, y, y hemos visto que falta algo más de aquello que nosotros iniciamos un día. Uh -huh. Y estamos orando para que Dios nos conceda que él ese privilegio conceda de poder tener algo de 24 horas. Sí, sí. Obvio, yo no voy a poder ser solo, ni mi esposa. No, no, no, claro, ni no, juntos no. vamos a poder hacer solos. No. no. Es de todo un equipo, de todo... Pueblo de Señor. Sí. Y de instalaciones y de todo eso. Y ya estamos hablando, entonces, de que se va a requerir eh, de mucho tiempo, de, de mucho dinero y de muy buen equipo para eh, tanto eh, electrónico como humano. Humano, claro. Así es. ¿Por qué? Porque para cubrir 24 horas, mm, mínimo, no, pues, sí, mínimo, no. mínimo, mínimo, se requieren 12 personas todos los días. Sí, no, no es cualquier cosa. Ese es mínimo. Sí. Y los sábados y domingos, pues, también Sí, pues todo cuenta. completo, todo completo, claro. Este, entonces, esto son proyectos muy costosos, eh, que sí. mucho equipo, mucha, mucha gente participando, y la ventaja que tenemos ahorita a que no tuvimos en aquellos años uh -huh. eh, aunque que ya tuvimos aquí en, en, en vivo a, a Carrito Chuck uh -huh. eh, pero los, los él, él fue uno uh -huh. de, de los que me motivaron a pensar más en eso uh -huh. cuando ellos nos escuchaban allá en, en el área de, de Cancún, de por allá de Quintana Roo, de por Quintana allá Roo, de por allá. Eh, sí de ida de mujeres y uh -huh, todo eso. Uh -huh. Y que la estación llegaba hasta allá, pero ahorita, con el Internet, llegamos no, hasta pues. lo último de la Tierra. Sí, sí, pues a todo el mundo. ¿verdad? Entonces, eh, el mundo. cuando empezamos a hacer la, la, la primera página que hicimos uh -huh. en nuestra familia hoy, este eh, recibimos correspondencia... De, muchas, de partes, muchas partes del de mundo. Partes. Cuando el Internet apenas estaba apenas empezando. Estamos hablando de más de 20 años, o algo así, ¿no? Sí, sí más, o menos. más sí, o menos. Sí, sí, claro. Más o de sea, de 20. Ya, ya somos viejos en eso, en cierta sí, forma. Tenías una alterona así de de, <ríe> de, de, de, de, de, de... de todos los... Este, de correos que recibíamos. Ajá, correos. este correos. Pero es mucho trabajo para una persona sola claro. eh, o para así para una para pareja ambos. como nosotros uh -huh. este, y vamos que estábamos más mucho más jóvenes porque si eso fue hace 20 años pues teníamos 20 años menos claro sí, pues pero, no, no son, pero yo creo son, yo son más, más años sí más años son, sí, ¿por son porque... como 30 años o, ya, ya ni me acuerdo Sí, como 30 más o menos sí sí ya ya hace rato fíjate sí sí eh, oye eso me hace, me hace pensar Que, ya, que ya, nos ya, estamos ya. haciendo viejitos Tranquilo, tranquilo <ríe> Pero Ni pensamos en eso Ok Entonces me siento con tanto ánimo Con tanto entusiasmo De que nos gustaría poder realizar algo Para dejar Como una huella En este mundo Así es, así eh, es Un legado Si les enseñáramos La cantidad de cassettes que tengo porque en aquel entonces era lo que había, nada más Castet. Así es. Este, eh, de los programas que hacíamos en, allá en el, en el Valle. Uh -huh. eh, no, pues. Sí, son muchísimos. Eh, son, Muchísimo. son muchísimos. Sí. Y luego eh, eran y, los, y no, CD, los. Y no grabamos todo. Luego los, los CD los teníamos en CD también. Sí. Eh, y y no, fue, no fue todo lo que hicimos porque. Eh, o sea, no, no tengo todo lo que hicimos, las horas que hicimos. Y toda la historia no. Toda la so, sería muchísimo, muchísimo, uh -huh. muchísimo. Y, y me faltaban hermanos para, para lograr ese, claro. ese objetivo. Claro. Pero eso nomás es para que tengan una idea de que queremos hacer puentes como este que se está viendo ahí para llegar a más gente. Sí. sí y ese es un, sí. un gran medio de poder llegar hasta la cumbre, eh, no importa dónde se encuentra la gente, sí, claro. hasta donde estén, hasta allá poder llegar con, con un mensaje de paz, de amor, de bendición, eh, permitiendo que Dios obre maravillosamente. Amén, amén, eh, así es. Ahorita que dije yo, para que la gente reciba la bendición, me recuerdo dentro de las cosas que, ya eso lo hemos comentado en Ajá. alguna ocasión, Aquella niña que, que, que, que nació y que le pusieron Milagros Maranata. Uh -huh. ¿Por qué Milagros Maranata? Porque la mamá recibió ese milagro después de que oramos. Eh, Maranata así porque es. así era el, el nombre del, del programa. Así es. así es. Entonces eh, le, le puso el nombre de, del programa Milagros Maranata. ¿verdad? Y entonces, eso fue porque ella tuvo un accidente En una escalera, o sea, se cayó La, la tumbaron no sí, pues Pero eh, bueno, eh, es, la cosa es que no Gracias a Dios que no le pasó Nada a la criatura Y por eh, eso Entonces, porque pues Fíjense, por el problema de, de las actitudes uh -huh. El marido se, se le enojó Y pues sí. la aventó Y pues, rodó por la escalera Y rodó rodó uh -huh. Y pues, bueno Bendito Dios que un día eh, el Señor tocó esa vida y, y, y esa criatura que estaba en ese, en ese vientre, pues nació. Nació. Y le uh -huh. pusieron milagros, maranata Entonces, estamos hablando de muchos años, de muchos años de, de, de carrera. Eh, esto que nos estamos haciendo no, no es nuevo para nosotros. Eh, y aquí. La primera actitud que encontré en un listado de por lo menos de 20, uh -huh. que, que no son todos, sí. eh, me encontré con uno que me llamó mucho la atención y me hizo recordar que eh, sí hay personas así. Uh, ¿Y, ¿Y cuál es? Mucho. Actitud manipuladora. Manipuladora. Esto lo hay en todos los terrenos y en todas las actividades del mundo. Eh, hay un personaje que ah, como manipula a, a la gente y hasta lo hicieron presidente de un país. El que está ahorita en, en, en Rusia es un manipulador también. Sí. Él eh, quiere nada más hacer su voluntad y no quiere que nadie se meta a, a ayudar a, a los de eh, Croacia, ¿verdad? Sí. Este. Eh, no, no. Eh, o sea, de, um, pues bueno, los, los países que están ahorita hay en problemas. Sí. Uh -huh. Pero él no quiere que nadie intervenga y él los quiere destruir, oye, qué, qué malvado, ¿no? Sí, no, este, no, no. O sea, la actitud de esa, le voy a leer nada más este pedacito, dice la actitud manipuladora, dice quien presenta este tipo de actitud manipuladora comienza convirtiendo a las demás a los demás en objetos o fuentes de placer. Uh -huh. estas personas construyen o estructuran eh, sus relaciones con el móvil de lograr que todo funcione de acuerdo a sus deseos o expectativas maneja estrategias para convencer al otro de que está obrando bajo su propia voluntad, eso es manipular, manipular. eso es manipular uh -huh. entonces hay mucha gente así hay gobernantes que son así Sí. hay predicadores que son así, hay, hay mucha gente, uh -huh. hay padres de familia que son así, hay madres de familia, hay padres de familia sí, sí. que manipulan, sí, sí, claro, ¿A, así es. a los hijos, a los familiares, uh -huh. entonces eso no, no, no nos extraña a nosotros, sí. eh, pero también hay otro tipo de actitud, como la del pesimista. Pes, sí, pesimista, pesimista. Esa sí, otra sí. como la, la, la, la sumisa, ¿no? o sea, la mujer que, que sí. con una sumisión, pero sí, que sí. a veces también es controladora. Sí. verdad este eh, Y ya podemos ver los eh, ejemplos de, del feminismo. Uh -huh, uh -huh. Manipulan. Manipula. Ma, manipulan. Eh, eh, y pues... O, o los que están en otro tipo de actividad Que uh -huh. manipulan con sus ideas eh, Por ejemplo Los que tienen una, una banderita de, de varios colores Y eh, pregonan Y vaya uh -huh. si lo pregonan sí. Entonces es manipulación todo eso El género ¿verdad? Uh -huh. en, Entonces eh, Pero también está La, la, positiva, la positiva Que es de donde nosotros queremos estar En una actitud positiva Queriendo bendecir uh -huh. a todo mundo, eh, estén donde estén, hagan lo que hagan, siempre y cuando estén en todo lo correcto, ¿verdad? Así es. Eh, porque no podemos estar de acuerdo con aquellos que están haciendo el daño o uh -huh. el mal. ¿Por qué? Porque no es por ahí. Así eh, es. Tenemos que enseñarnos a hacer solamente el bien, por el bien de todos. Por el bien de todos, claro. ¿verdad? Claro, así es. Y entonces, en, en, en esto del título, pues estábamos hablando mm. de que cuántos tipos de de de, de, acti de actitudes tipos existen, de actitud? existen muchas, llamadas no, pues muchos, me amada. muchos tipos de actitudes: actitud negativa, actitud agresiva, actitud pasiva, actitud colaboradora. Esa es la que se requiere mucho. ¿eh? Sí, sí, sí, esa está bien es, esa Actitud turista. También eh, Actitud emocional uh -huh. Actitud neutra Actitud racional O analítica Sí, sí. Eh, eh, ahí es donde Bueno Se pone uno uh -huh. a analizar Y, a, y a, a desmenuzar Lo que sí, y lo que no sí. y, y, Actitud y, de confianza y, y no todos entran en eso Ahora, la cuestión de la confianza, nosotros la podríamos llamar una actitud de fe. Sí, amén. Una actitud de fe uh -huh. para lograr los objetivos de la vida amen. del ser humano. Así es. Ya sea solo, de pareja uh -huh, uh -huh. o de familia. Ajá. Así es. Actitud flexible, actitud empática, eh, actitud suspicaz. Eh, dice que este tipo de actitud de, se caracteriza por una desconfianza excesiva ante cualquier tipo de estímulos. Uh -huh. Generalmente estas personas están a, alerta ante cualquier tipo de, agra de agravio o intento de percurio. Precu uh -huh. eh, entonces... Uh, actitud inflexible se caracteriza por un patrón rígido de conducta y sí. pensamiento en donde se pretende que lo demás esté en sintonía con lo que se busca y se sufre terriblemente cuando no es así así es entonces uh, ya está otra actitud moralista o prejuiciosa este tipo de actitudes se caracteriza por la preocupación del peso ético de las propias acciones y de los demás. Generalmente la persona con una actitud moralista se dedica a vigilar las propias acciones y de los demás. Generalmente eh, la persona con una actitud moralista se dedica a vigilar las acciones de los demás para que no incurran a la falta de principios o preceptos que él maneja. Amén. Bueno, y ese es el, uh -huh. el punto. Pero miren, eh, en, dentro de los conceptos bíblicos, ya para ir sí. terminando este espacio, uh -huh. que ya llevamos 23 23, 23 minutos uh -huh. con 23 segundos. Ok. Sí. Tenemos en la Biblia eh, Dios habla hoy. Sí. Eh, algo que escribimos sí, este... ya hace rato. Eh, y lo puse en... En Proverbios, Proverbios Ajá. nos habla siempre este, en una forma pues muy entendible, ¿verdad? Este, okay. pro, por ejemplo, Proverbios 3, eh, del 1 al 6, nos, nos habla de esta manera. Hijo mío, no olvides nunca lo que te he enseñado. Si quieres una vida larga y dichosa, cumple minuciosamente mis instrucciones, cumple minuciosamente mis instrucciones, nunca deje de ser veraz y bondadoso. Nunca deje de ser veraz, veraz o sea, y, bon y bondadoso, sí. Uh -huh. Sí, aférrate a estas virtudes, uh -huh. escríbalas en lo profundo de tu corazón. Si deseas tener el favor de Dios y de los hombres y fama, de buen juicio y sentido común. Confía plenamente en el Señor. Nunca confíes en ti mismo. En todo lo que hagas. Pon a Dios en primer lugar. Y Él te guiará. Y coronará de éxitos Amén. tus esfuerzos. Uh -huh. Amén. Precioso. Precioso. Amén. Así es. Y para finalizar. Vamos a leer en Hebreos 11. Eh, Hebreos 11. los primeros versículos. Uh -huh. Eh, pues vamos a usar usando la, la, la Biblia como el libro de Dios. Así es. Que nos da la sabiduría para hacer todas las cosas. Es Hebreos uno un es pues la fe. Uh -huh. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que empezar a visualizar por eso hace un uh -huh. momento comentábamos de algo que queremos y que anhelamos y que deseamos con todo nuestro corazón poder realizar amén, amén, así es eh, y te, queremos incluir a ti también para que logremos este objetivo así es es pues la fe, la certeza de lo que se espera amén. yo espero ver ese, esa programación diaria de 24 horas Así con es. un equipo humano Ese de siervos de Dios que den su tiempo para eh, poder exponer. Amén, así es. Eh, algo, y déjame decir, no va a ser comercial. No me interesa hacerlo comercial. No, no, no. Por no. eso <ríe> tenemos que, que, que depender de, del Señor 100%. Para que no tengamos la necesidad de vender los espacios y los tiempos. Claro. Porque es en ese momento, cuando se vende un espacio, un tiempo, ya no dejes de, de, de ese ministerio. Sí, no, ya hombre. es del otro. Eh, sí, sí. Entonces, no estás compartiendo, estás vendiendo. vendiendo y y ya, no. entonces ya es negocio con lo que es la palabra de Dios. Sí, porque se va desvirtuando. Se va desvirtuando y eso sí. es bien común. Eh, eh, en todas las estaciones, estaciones de, radio de radio y televisión uh -huh. que hay donde venden los tiempos sí. y que ponen anuncios de todo tipo de, de sí, y, sí. y pues se pierde la esencia de lo que eso debe ser sí. así y esto me hace recordar cuando Jesús corrió y volcó las mesas de los cambistas que estaban en el templo así es cuando había una reunión especial, eran los primeros que se rimaban uh -huh. y estaban ahí haciendo un negocio. Y, y es El celo santo, el celo del Señor. Eh, exacto. Entonces, ¿qué mostrar con ese celo del Señor? No negocio. No negocio, sí. Uh -huh. Qué bueno sería que, que tuviéramos a, a médicos, a abogados, a gente que venga y platique de lo que ellos sí. pueden ayudar a, a la gente a salir adelante. Sí, a la sociedad, claro. Pero de una manera totalmente diferente. De diferente manera. Este, no Así por es. negocio. No. No por negocio. Ayuda social. Uh -huh. Entonces, después la, fe, la certeza es lo que se espera. La convicción de lo, la que, convicción no de lo que no se ve. Uh -huh. Así es. O sea, estoy tratando de visualizar y de realizar algo que todavía no existe pero que estamos visualizándolo para que exista. Amén, amén, así es, así es. ¿Por qué razón? Porque, Verso porque, dos. porque por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? Uh -huh. eh, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, uh -huh. de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén, y esto es lo que quiero que nos suceda a nosotros, de lo que estamos visualizando, uh -huh. lo podemos ver hecho de una realidad y comentando aquí con esta mujercita de linda que Dios me dio. Ay, Gloria a Dios. Porque me la dio, porque pues. Eh, bueno, pues me, la, me la regalaron. Alabado sea el Señor. No, no, no me costaste pues no, nada, ¿verdad? porque no pagué por pues ti. Pues no. Hay, hay países donde sí los venden a. A, a, a las mujeres, para los hombres, pero. Sí, no, uh, pero no, no, no. no, no, no, de, no. De, de ninguna manera. Los papis me, me dieron. Me, te, te, ¿Te me dieron? Mi vida no tiene precio. <ríe> ni la tuya. Entonces, claro. Entonces. El, cuando uno puede hacer las cosas por pura voluntad, uh -huh. ¿cuántas cosas más pudieron ser buenas en por, la vida? Por amor. Por amor por, por amor, por amor. Por amor, por eh, amor. Bueno, no voy a ponerme a cantar aquí. <risa> por amor. Este, pero eh, es bien importante, mi amado, mi amada, que hagamos las cosas nada más por amor. Así por es. el placer de servirle al Señor. Amén, amén, amén. Y que Él así sea es. quien premie. Que sí. él dé los galardones, como dice más adelante y por la fe, verso 4 sí, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caí, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando dando Dios testimonio ¿dando Dios testimonio? Dios, testimonio. ¿dando Dios testimonio de, de, de qué? de sus ofrendas ajá, Y muerto que, que Abel aún, había hecho y muerto aún habla por ahí ¿sí? y aún muerto Sigue hablando y todavía sigue hablando aquí en, la, en las Escrituras de Él. Uh -huh. Así es como debe de ser nuestra vida así es. Y, y nuestra actitud. De que busquemos siempre el cómo hacer el bien a los demás. Amén. Amén y, así más, es. y, y estar en la presencia del Señor. Así es. Y por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto... Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué, qué, qué, qué hermoso precioso. pasaje. Qué, qué hermoso pasaje. Precioso. Y eso es lo que nos puede suceder a todos y cada uno de nosotros que estamos en el Señor. Sí, amén. Los que estamos en el Señor. Los que más tienen religión, no esperen nada de eso. Sí, sí, sí. Así Pero no, dice, dice que fue traspuesto para, para no, no, ver no ver muerte. muerte. Sí, sí, es, sí. en el arrebatamiento de la iglesia es exactamente lo mismo uh -huh, uh -huh. que nosotros podemos ser levantados por el poder de Dios Amén. para estar en la presencia de Dios pero no vas a ser un religioso, tener una religión sino una no, relación no. perfecta con Dios Así es. para que esto pueda acontecer si no, no pasa nada así es y Dios sigue diciendo ahí dice el 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Tenemos que creer que Él existe, que Él es real, uh -huh. y que todo lo que vemos y existe es porque la mano de Dios sí. lo ha provisto. Amén. Amén. Y por la fe sí. yo quiero ver. Una estación de 24 horas proyectando audio y video para la gloria amén, del Padre amén. en Cristo Jesús. Para la honra y estamos gloria a, a, de nuestro Dios. Y, y un es. ejército de hermanos apoyando, participando y que no tienen que estar necesariamente en cabina, sino que donde quiera que ellos se encuentren, amén. podemos tenerlos. En, en vivo y a todo color con ese mismo sentir, con ese mismo propósito, para honra y gloria del Señor y porque es que el Señor el Señor nos ama a todos y Él no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentim arrepentimiento y, y que crean que, que, que Dios existe y Dios está con nosotros eh, eh, en este momento y porque Él dice que donde dos o tres congregados en su nombre esté Él ahí está en medio Amén. Entonces, ya les dimos aquí ya un panorama más completo de nuestros proyectos, de nuestro propósito. Eh, en ocasiones nos desaparecemos un poquito de las pantallas de, de, de, de sus, sus teléfonos o de sus televisores o de, de sus computadoras, uh -huh. pero no hemos dejado de estar en lo mismo. Sí. Hay otras cosas más que tenemos que hacer. Y a veces que, que ni, ni en el... Ni, a veces que ni entramos a, a, al teléfono a a, a, a nada, porque nos ocupamos sí. este, Nos desaparecemos por un tiempo pero a, a, Aún incluso en las páginas so, so, sociales sí. Yo las veo muy poco sí. Me gusta usarlas Porque llegamos a, a ti a, a través de ellas Pero eh, visitar yo YouTube Para eh, estar viendo qué hay Pues no, no, no uh -huh. y, y en Facebook casi no entro el Twitter lo más pongo, pero no no estoy ahí bien. No, eh, no, me no. llega la información en el no, teléfono, pero es como me de algunas cosas. Se pierde mucho tiempo, se pierde sí. mucho tiempo. Y pues, ¿sabes que Hay un, una pasadita, ¿verdad? Porque es. A veces necesario, es necesario entrar porque, pues sí. Alguien falleció o algo que pasó y no nos damos cuenta, pues necesitamos darnos cuenta, ¿verdad? Pero eh, eh, no, no estamos siempre, siempre, siempre. Y a veces no nos damos ni cuenta de lo que está pasando porque no estamos siempre en, en, metidos en En, en, en, en las en, en páginas medios, sociales. En, en, sí, en las páginas sociales. Así es. Y quiero ser más ocupado en el Señor que en las páginas sociales. Así es, así Usándolo es. Usándolo así como una plataforma para llegar a ti. Uh -huh. pero no para estar nosotros ahí metidos todo, todo el día en eso porque eh, sí. no, eso, eso no no, no, no funciona sí, pero así eh, es. entonces mi amado, mi amada ese es el mensaje que queríamos hablar con respecto a la actitud y esa es la actitud que queremos tener nosotros amén. una actitud así positiva 100% y siempre de tener la mano para bendecir amén, amén. siempre así tendiendo es. la mano para bendecir y queremos bendecirte a ti mi amada, queremos bendecirte a ti, mi amado. Y ora, Amén, si tú, ahora sí permitir que tú ores. Amén. Para bendecir a todos los que estén viendo y escuchando Amén. en este momento el video. Amén. Padre, le alabamos, Señor, le sí, glorificamos Padre. en este momento, dándole honra, dándole gloria y dándole alabanza. Gracias, Padre, porque nos ha permitido, Señor, eh, enviar este mensaje, este video, Padre, esperando, Señor. Que usted obre maravillosamente, que el poder de su Espíritu Santo, Señor, toque vidas, toque corazones, Padre, y sientan el, el deseo, el anhelo, Señor, de buscarle y estar más cerca de usted, Señor, a través de su palabra, a través de la oración. Padre, en este momento, Señor, oramos por todas las personitas, familias que en este momento vean y escuchen este video, Padre mío. Bendígales grandemente, Señor. Y que usted pueda conceder los anhelos de cada corazón, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de su Hijo amado, Señor. Y, Señor, déles el anhelo y el deseo, Señor, de compartir estos videos a todas las personas que en este momento vean y escuchen, Señor, este, este video, Padre. Gracias por su amor. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y padre Santo y, y todas aquellas personas que son manipuladoras oh, populistas y que no hacen su, el verdadero propósito del que debe de ser. Sí, que sean de depuestos, Señor, de, de sus puestos y toda cosa para que, que venga gente señor. con más deseo de servir. Sí, Señor. Y en ese momento, Señor, en Así especial sea, pedimos padre. por Ucrania. Sí, señor. Un país que lo están Cristo. destrozando, nomás por un populista, santo, santo eres, un eres hombre méxitos. duro Ay, de corazón, de Jesús, señor. que está destruyendo y no les ha importado sí, señor, matar señor, gente inocente como niños, mujeres, todos los hermanos, y destrozando Cristo, edificios señor. y demás cosas. Sí, señor. ¿Y cuánta gente hay, Padre Santo? Don que sin corazón, ser una guerra de esa naturaleza, de los están destruyendo señor. un país. Sí, Señor. Y todo nada más por el populismo y por la manipulación sí, sí, de señor. sus mensajes. Padre sí, Santo, Gracias, señor. bendiga, bendiga Gracias, señor. cada hombre, cada mujer de este mundo y que podamos estar todos en un mismo sentir sí, señor. de estar Ahora cerca sí es, de usted, padre. Señor. Para que cuando usted venga por su iglesia podamos estar en su sí, presencia. Aleluya. Alabándole y Así bendiciéndole. Honrando y glorificándole. Gracias. En las mansiones celestiales. Sí, señor. Para la gloria es su nombre, señor. En, el nombre en Jesús. Cristo Jesús. Sí, señor. Aleluya. Amén. Sí, amén. Y amén. Sí, amén. Amén. Y hasta aquí llegamos, ya son 39 minutos y yo pensé que iba a ser mucho más corto. Bueno, pues hasta aquí llegamos, hija. Sí, damos gracias a Dios por permitirnos eh, compártanlo, eh, este video. hacer este, este video y compártanlo. No dejen de compartirlo. Les amamos en el amor de Cristo. Y sigan viendo y escuchando estos videos y compartir, compartir su palabra también. Y con él pues, me gusta también eh, a, adicionar es. a eso después de compartir. Así es. Ok, bendiciones. Bendiciones.